Gente, bienvenidos a su programa High Urbano. Hoy vamos a visitar albergues de perritos, así que ponte cómodo y acompáñanos en esta nueva aventura. Bueno, ya hemos llegado al albergue de mascotas Peluchín y para ello quiero saludar a la activista Laura. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, día. Muchísimas gracias por la visita, por venir a ver ¿no? a promover las adopciones. Por favor, háblanos acerca del albergue. ¿Hace cuánto tiempo es que se ha creado, qué ha iniciado? Bueno, el albergue está. 5 años, nosotros nos dedicamos a rescatar animalitos en situación de calle, los rehabilitamos, los esterilizamos y posterior a eso los damos en adopción. Bueno, algo muy importante de que vas a mencionar es la adopción. Ustedes están justamente en una campaña de adopción el día de hoy, háblanos acerca de los requisitos para poder adoptar. Exactamente, bueno los requisitos son básicos, fotocopia de carnet, fotocopia de factura de luz o agua y el croquis de su domicilio. Cada animalito se va a ir con su esterilización, sus esterilización, tres dosis de octavalente, su antirrábica, desparasitación y sus vitaminas al día, entonces lo único que les pedimos es que les brinden un hogar, cariño y sobre todo la ¿no? paciencia y amor que es lo que ellos realmente necesitan, la mayoría de los productos que tenemos tienen distintas historias de maltrato, abandono, entonces lo único que necesitan es una familia. ¿Les ha pasado alguna experiencia de alguna persona que adoptó y ustedes de repente hicieron seguimiento y notaron que no es responsable? Sí, sí nos ha pasado, precisamente en la parte del compromiso hay una, que una parte en la cual ponemos que vamos a hacer un seguimiento mediante fotos, videos y visitas sorpresa. En las visitas sorpresas las hace cualquier voluntario en cualquier momento para ver si el animalito realmente está donde nos han dicho, porque lamentablemente pueden mandarnos fotos y videos, pero no puede ser realmente de cómo está el perrito, ¿no? Entonces, por eso se realizan las visitas y ahí se ve el estado. Nos ha pasado que a veces los perritos estaban como cuidadores de terreno, eh, estaban en la calle o los sacaban y en la noche los vendían. Y bueno, lamentablemente, en la calle siempre va a ser un peligro para los animalitos. Un accidente puede pasar en cualquier momento y por una irresponsabilidad, ¿no? A nosotros, la verdad, nos cuesta mucho rescatarlos de la calle, rehabilitarlos, esterilizarlos, darlos en adopción y lo último que queremos es que nuevamente vuelvan a las calles. Por supuesto. Y si estamos hablando acerca de la adopción, ahora por favor coméntanos ¿cuántos perritos hay? ¿cuántos están en adopción? Bueno, actualmente nosotros tenemos alrededor de 130 animalitos entre y perritos y ya la mayoría están listas para adopción, eh, lamentablemente no hemos tenido estos últimos meses adopciones, nos hemos estancado un poquito. Hemos estado con muchas cosas de, desde el principio, ¿no? lamentablemente incluso hemos tenido un deslizamiento dentro del albergue, por lo cual hemos perdido oh, gran parte, entonces lo que nos ha limitado a recibir más animales y también se nos han quedado muchos, eh, con sus bebés, ella estaba con cinco bebés, hay otros que con dos bebés, y así han el estado ellas por ejemplo en cada yute estaban siete eran perritas con una desnutrición severa y que nos ha costado mucho rehabilitarlas, estaban eh, enfermitas, pero bueno, actualmente ya están sanitas, vacunas al día, y esterilizadas, lo bueno es que son raza pequeña, entonces se pueden adaptar perfectamente a un departamento. Que muchas personas buscan a perritos pequeños, perritos que son cachorros y lastimosamente a los, a los perritos que ya están grandes los dejan olvidados, ¿verdad? Exactamente, por ejemplo, nosotros la mayoría de las perritas que tenemos, las adultas, son perritas que han llegado con bebés, se han ido sus bebés en adopción pero lamentablemente ellas no, hay cachorritos que han llegado como por ejemplo con fracturas, algunos eh, con fracturas de mandíbula o con moquillo o con parvo y el tratamiento es largo, entonces en el proceso de que han llegado a los tres meses cuando hemos acabado el tratamiento tenían nueve y ya la gente los ve un poco más grandes, ya no se animan, entonces básicamente se han ido criando aquí que si bien nosotros tratamos de darle lo mejor que podemos, un albergue nunca se va a comprar con un hogar, entonces necesitamos que los adopten, que les den la oportunidad de que tengan una familia, ellos son súper agradecidos, son súper cariñosos, son tranquilos, les gusta estar con la gente, entonces, eh, si bien los chorros de raza pequeña se van mucho más rápido, lamentablemente a veces también cuando crecen los devuelven, nos han pasado que los adoptan a los dos meses, tal vez por la emoción del momento, y cuando tienen un año los devuelven por traslado, por viajes, o se han quedado sin trabajo, y como les decimos, la, la adopción es una responsabilidad mínima de 15 años, entonces cuando uno está... Tomando esa decisión tiene que pensar que si va a viajar, que si va a pasar algo, ¿qué va a hacer con el perrito? Laura, por favor, háblanos acerca del nombre Peluchín. ¿Tiene de repente algún significado, tiene alguna historia? Eh, bueno, el nombre ha nacido como al principio de cuando hemos hecho el albergue, que sí ha sido nuestro primer perrito que hemos rescatado, que era un perrito chapi Entonces eh, nosotros le hemos puesto en ese momento... Eh, peluchín por él no. Eh, lamentablemente el perrito ha llegado enfermo Y lastimosamente falleció Él estaba con moquillo y como que en honor a él Le hemos puesto el nombre Cuando nosotros hemos iniciado como albergue eh, Solo éramos como 5 o 6 albergues En la ciudad de La Paz Y no había tanto perrito abandonado más o menos Había 150 mil Actualmente somos más de 30 albergues En la ciudad de La Paz y El Alto Y hay más de 350 mil animales en la calle Entonces nos damos cuenta que lastimosamente si no hay concientización por parte de incluso de las autoridades con el tema de la esterilización eh, no estamos logrando absolutamente nada, si bien cambiamos la vida de los animales que nos llegan, los de la calle siguen y o sea, por mucho que los albergues tratemos de ayudar, es bien complicado porque o sea, hay gente que adopta Ponle que por algún descuido, algún rescatista no, hay, no haga el seguimiento, va a tener sus bebés y no cortas el ciclo. Uh -huh. Entonces es básicamente volver a lo mismo y por eso nosotros lo que priorizamos aquí es la esterilización. Siempre les decimos gato, perro, saco los conejos, de aquí salen esterilizados sí o sí. Porque no podemos seguir fomentando que haya más animalitos en la calle, ¿no? porque la mayoría de ellos son de ahí, llegan atropellados, heridos. Continuamos con más de tu programa y Laura, coméntanos un poco más de darme eh, bueno como les eh, comentaba tenemos el albergue dividido en dos áreas que en la parte de arriba se encuentran nuestros perritos de raza mediana, bueno pequeña mejor dicho cachorros y viejitos y en la sección de abajo se encuentran ya los perritos más grandes que son los que principalmente eh, están mucho más tiempo la mayoría de los perritos de ahí. Están mínimo unos eh, un año, algunos dos, tres, hay puristas que están incluso hasta cinco años. El tema del voluntariado, como les digo, los único, lo único que les pedimos es amor por los animales, paciencia, esto para ellos es su hogar, entonces siempre, no tratarlos bien, eh, eh, con respeto, eh, ayudarlos también a limpiar, cocinar, el tema de si re quieren realizar aportes eh, ya sea con comidita, frazadas, hasta peluches. ¿Cómo los podrían contactar? Tal vez de eh, redes sociales, para que las personas puedan conocer este, este apasionante ¿no? que es activismo por los animales y que también sepan cómo ayudarlo. ¿no? Niños, eso, ¿no? eh, claro que sí, para el tema de voluntariado, pues, qué de donación, nos pueden contactar eh, mediante Facebook, estamos como albergue de mascotas Peluchín en Instagram también como albergue Peluchín o eh, por nuestros números que son el 791-71062 el 777-19149 eh, son uno de nuestros números también de referencia, nos pueden escribir por Whatsapp, nosotros les vamos a proporcionar lo que es la dirección, estamos en Bajo Llojeta, eh, calle 12 Los Nogales, número 488 nosotros en el albergue estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en ese horario pueden pasar. Bueno, ella es muñeca, ella ha llegado hace un año y medio de albergue con seis fracturas, fracturas de cadera, de femur, ha sido operada. Eh, es una perrita bastante sociable, cariñosa, le gusta estar con, eh, con las personas. Es un poco gruñoncita porque ya tiene nueve añitos, entonces, eh, a veces solo quiere dormir, pero es bastante cariñosa, es una perrita de raza pequeña, se adapta perfectamente a un departamento, se lleva bien con gatitos, entonces a se anima a adoptarla y eh, a comunicarse directamente con nosotros. Ella es Vicky, ella ha llegado hace dos años al albergue, lastimosamente ella es un claro ejemplo del maltrato que hay actualmente aquí en la ciudad de La Paz. Ella le han intentado alcar, es por eso que tiene una cicatriz en el cuello, la cual le ha dejado unas secuelas de por vida. Cada tres semanas ella se hincha su cabecita porque le han lastimado los ligamentos. Y bueno, ella ya está esterilizada, ya está vacunada, es una perrita de nueve años. Es bastante cariñosa, eh, ella ha vivido en departamento, por lo tanto es en el tema de sus necesidades es muy educada es, sale, sabe salir a la calle es un poco tímida al principio porque obviamente ha sufrido mucho maltrato desconfía de las personas pero actualmente como les decía ella ya está rehabilitada Johnny por ejemplo, él ha llegado hace cuatro meses al albergue él, él lo han abandonado en la, um, bajando de satélite estaba en plena avenida botado pensábamos que estaba atropellado pero solo estaba cansadito eh, él es un perrito mayorcito, tiene 12 años, ya tiene principios de artritis y no está acostumbrado a la calle, por lo tanto lo que nosotros eh, suponemos es que lo han abandonado un perrito bastante cariñoso, le gusta estar con las personas obviamente por la edad y por todo ya es un perrito que solo quiere dormir, descansar y... Estresa con cachorros, pero por lo demás es un perrito muy muy cariñoso, ella es Nina, es una perrita de dos años que ha sido abandonada en una caja junto con sus bebés, eh, no sabemos exactamente de dónde son eh, ni cómo han vivido anteriormente, ella ha llegado enfermita con parásitos, con desnutrición, sus bebés igual forma. Actualmente ella ya está esterilizada, está vacunada, es una perrita de raza pequeña, bastante sociable con otros animalitos, con personas, con gatos... Se adapta perfectamente a un departamento. Él es Rocky, él ha llegado hace 3, 4 meses al albergue, lamentablemente lo han atropellado, por lo cual ha perdido su colita, y bueno, también tiene debilidad un poquito en las patitas traseras debido al golpe. Actualmente ya está rehabilitado, ya está sanito, también cuenta con todas sus vacunas, entonces lo único que necesita es una familia, alguien que le pueda dar mucho amor, eh, como les digo, lamentablemente él ha sido atropellado, entonces no puede volver a las calles, ¿no? Tal vez en esta, esta oportunidad tenga suerte, pero la próxima puede que no. Ella es Alaska, ella es una perrita que tiene ocho meses de edad, lamentablemente ha llegado en un yute junto a seis de sus hermanitas, eh, con una desnutrición severa, y no sabemos qué es lo que haya pasado anteriormente, eh, pero bueno, ha llegado en celo, eh, enfermita, le hemos ayudado, le hemos rehabilitado, ha recibido el tratamiento necesario. Actualmente ya está con todas sus vacunas al día, está esterilizada, está totalmente recuperada. Lo único que necesita es una familia que le dé este, todos los cuidados y el amor que ella realmente se merece. Bueno, y ahora nos encontramos en el albergue Hocicos del Mundo y para ello quiero saludar a Paola ¿Cómo? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por venir, chicos, a visitarnos. No, agradecerte a ti y a todos los voluntarios por abrirnos las puertas de este albergue. Inicialmente, háblanos acerca del de tiempo del cual ustedes están ayudando a los perritos. Nuestro albergue tiene ya eh, cuatro años y unos meses. Eh, Lo hemos fundado a finales del 2017, en diciembre del 2017. Eh, entre dos personas, somos dos las cofundadoras que hemos iniciado este proyecto, teníamos antes un terreno más adelante y hemos iniciado eh, con pocos perritos, pero hasta el momento en todos estos años hemos dado en adopción. A más de 450. Buenísimo, una cantidad justamente considerable para que también las personas puedan tomar en cuenta. Hay, muchas, hay muchos perritos callejeros, ¿verdad? En situación de calle. Se habla aproximadamente de 350 mil y muchos más, pero ustedes los apoyan, ustedes les dan cobijo y justamente también eh, de repente deben eh, necesitar muchas cosas, ¿verdad? Por favor, háblanos acerca de los implementos que son necesarios para poder apoyarlos. Mira, nosotros vivimos de donaciones como ustedes pueden saber, todos los albergues viven de donaciones, pero nosotros ¿qué es lo que generalmente pedimos como donaciones? Es comida, que es lo que más rápido se acaba. Ahora que se acerca la época de invierno, estamos, eh, vamos a lanzar una campaña de donación de frazadas porque ellos sacan a cada rato y las sacan de las casitas y bueno, se destrozan muy rápido y también pedimos donación de collares, correas pecheras para sacarlos a pasear Muchas veces pedimos donación también de dinero para gastos veterinarios, que son igual súper grandes, ¿no? Los gastos veterinarios son altísimos, vacunas, eh, a veces se hacen heridas aquí y hay que llevarlos a la veterinaria. Las cirugías, por ejemplo, de esterilización, todos ellos están esterilizados, vacunados, están listos para irse en adopción. Nuestros perritos tienen una rutina de ejercicios que hace todos los días, es de obediencia básica, hemos pasado una capacitación, y ellos tienen toda una rutina, todos los días hacen su rutina, entonces están listos para irse a la adopción. Y eso es muy importante, la adopción, por favor, háblanos acerca de los requisitos de repente para las personas que tienen ese tiempo, la responsabilidad y disponibilidad de poder adoptar un perrito, ¿cuáles son los requisitos que ustedes piden a las personas? Bueno, los requisitos son que tengan casa propia y te explico por qué. Hay personas que se enojan cuando les decimos casa propia, pero el tema es que cuando son casas en alquiler, a veces se trasladan y el no tienen que, cómo llevarse al perrito y generalmente hay muchos abandonos por causa de eso. Fotocopia del carnet de identidad, fotocopia de la de un servicio básico de la casa. Y hacemos firmar un compromiso de adopción responsable con eh, dos referencias personales, ¿no? Para la adoptante. ¿Qué hacemos en caso de que la persona que adoptó a un perrito no esté cumpliendo con lo establecido? ¿De repente no es responsable? ¿Hay algún seguimiento? Sí, sí, nosotros hacemos un seguimiento. Eh, al inicio, cuando recién los adoptan, hacemos un seguimiento más seguido, así como cada tres semanas, cada mes. Llamamos, nos mandan fotos, nos, mandan, nos hacen videollamadas... Nos mandan videos igual, y eh, ahí en seis meses ya sabes si es una buena familia, entonces ya el, el seguimiento se hace más eh, cada año, digamos, o cada seis meses. Seguimos con más de tu programa. Paola, por favor, explícanos qué requisitos necesitan eh, las personas para que sean voluntarios. Nuestros voluntarios necesitan eh, algunos requisitos: uno es ser mayor de edad, si no eres mayor de edad, eh, tienes que tener autorización de tus padres. ¿sí? Nosotros pedimos la fotocopia del carnet y el permiso de los tutores o padres cuando son menores de edad. Tenemos muchos voluntarios que son menores. Nuestra voluntaria más pequeña tiene 12 años y viene con su hermana que tiene 16, pero sí tienen autorización de los papás. Y cuando son mayores de edad les pedimos la fotocopia del carnet para nuestros archivos. Y solamente el requisito más básico es querer a los animales. ¿no? Y, Tener la paciencia con los perritos, venir a limpiar y todo. Es, es bien fácil ser voluntario. Bueno, y ahora nos encontramos con el grupo de voluntarios justamente de este albergue. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Yo me llamo Alejandro y tengo 25 años. Yo me llamo Belén y tengo 22 años. Me llamo Fabricio y tengo 16. Eh, bueno, yo eh, siempre he sido súper apegado a los animales. Eh, tengo mucha, mucho cariño, especialmente por los con los perritos de la calle y nada, he ayudado en varias ocasiones animales atropellados, animales que estaban abandonados y, y tarde o temprano he terminado acá, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido un cariño especial a los perritos siempre he sufrido un montón viendo a tantos perritos en la calle y me ha tocado ser hogar temporal para una cachorita muy, muy bebé y a partir de eso una amiga me ayudó y he entrado directamente a este albergue y eso, y ahora igual sigo siendo hogar temporal, a pesar de que sigo siendo voluntaria acá. Chicos, por favor, recalquemos el tiempo que ustedes ya, ya se encuentran en un albergue realizando el voluntariado. Yo estoy ya cuatro meses. Yo estoy desde diciembre, seis, ¿seis meses. Seis meses. <risa> Yo ya voy desde octubre, son como nueve meses. Claro, todos los días de voluntariado son así O sea, hay momentos que son emotivos Hay momentos que son bonitos Hay momentos que todos estamos riendo Hay momentos que nos da mucha pena Porque vienen perritos atropellados Hay muchos que tienen cicatrices Hay muchos que tienen traumas Por ejemplo, tenemos una perrita que se llama Chia Ahí adentro que no se deja tocar con nadie, tiembla, ladra todo el tiempo, porque ha sido abusada, ¿no? Entonces, eso es algo súper negativo. Pero, sin embargo, también hay otras cosas que nos, que nos hacen calentar el corazón, por así decirlo. Te dan experiencias, recuerdos, pero también hay cosas que pasan que te ponen triste y te ponen nostálgico. Y a veces dices, no pude hacer esto y el perrito se fue. Bueno, yo pienso que principalmente una adopción responsable es eh, bastante similar a una adopción con una persona, ¿no? Tienes que pensar que el perrito tiene su tiempo de vida y durante todo ese tiempo de vida tú tienes que alimentarlo, tú tienes que darle un techo, tú tienes que darle cariño, tú tienes que estar preocupado por si está enfermo, ¿no? Creo que el tema de la esterilización es súper importante y es algo a lo que todos tenemos que darle mucha atención ya que es el mayor problema, especialmente en la ciudad de La Paz porque cada día se reproducen más y más perritos y creo que las personas no se dan cuenta de cuánto sufren las mamás y los cachorritos y es súper importante esterilizar a las perritas ya que también eh, pueden encontrar enfermedades súper duras que pueden ser mortales igual y, y eso. La pirotécnica de hace años se ha vuelto un problema para los animales porque se han reportado casos de que los, a los perritos les dan un ataque cardíaco y mueren en, en festividades de fin de año como año nuevo que son donde salen más los, los petardos. Una precaución podría ser poner a tu perrito en un cuarto con, con un video, una canción suave con volumen muy fuerte así no va a poder escuchar eh, el impacto del, del petardo y no le va a poder causar nada. Bueno, la lluvia no es impedimento, estamos totalmente embarrados, pero no importa. Continuamos conociendo a más perritos, por ejemplo, aquí está Samantha, ya que nos encontramos en el albergue Mis Amores Patitas. Y yo quiero saludar a este héroe sin capa, a esta heroína sin capa. Francisca, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por la cobertura, el espacio y por visitarnos. Estamos aquí. Por favor, háblanos acerca inicialmente de la albergue. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes se encuentran en ayuda a los perritos? Eh, ya estamos más de cuatro años. Tenemos este refugio. Le hemos puesto refugio a mis amores patitas porque ellos son amores nuestros. Y sus patitas porque siempre nos están estampando la ropa. Eh, nuestra labor es rescatar, rescatar. Eh, hacerlos atender, vacunarlos y esterilizarlos y obviamente buscarlos un hogar, una familia, darles eh, una mejor, eh, darles una buena calidad de vida, que lleguen a hogares, que no pasen en la calle, que no se queden abandonados. Por favor, hablemos acerca de lo que es la adopción, que es muy importante. Que las personas responsables que dispongan de tiempo para poder eh, criar a un cachorrito pueden también contactarse contigo. ¿Cuáles son los requisitos? Ya, los requisitos son fotocote de carnet, fotocote de factura de luz o agua, el croquis de su domicilio y van a firmar el compromiso de adopción y eso es todo. Si adoptan un perrito cachoso, la esterilización es obligatoria. Obviamente vamos a hacer un seguimiento para ver que el animalito está responsablemente cuidado. Y si adoptan un perrito adulto de un año en adelante, el refugio les entrega los perritos esterilizados. Para que no eh, haya sobrepoblación, los perritos ya no van a entrar en celo, los machitos van a estar en sana salud. Todos los pesitos que damos en adopción están esterilizados, tienen su vacuna octavalente y tienen su vacuna antisáltica. El albergue, mis amores patitas, ¿con cuántos perros eh, está actualmente? Eh, como ustedes pueden corroborar, el refugio tiene 70 pesitos. Cuentan las mamás, cuentan los bebés recién nacidos cuentan los cachorros recién llegados, cuentan los perritos ancianitos, cuentan los jóvenes, adolescentes en todas las edades, sean bellas o no, sean mestizos, la mayoría heridos, atropellados, abandonados, chapices, de todo tenemos acá porque los encontramos en la calle, los vamos a recoger eh, cuando los encontramos en malas condiciones, atropellados o al final nos terminan abandonando en la puerta. Y más adelante vamos a estar conociendo la historia de unos cuantos perritos justamente, pero ahora también quisiera saber si ustedes dan albergue solo a perritos o también a los gatos. También a los gatitos. ¿Cuántos gatos aproximadamente tenemos hay aquí? Tenemos 25 gatitos en el cuarto de gatos eh, grandes, cachorros, también, Pero los bebés o los cachorritos, gatitos jóvenes los separan porque los gatitos adultos son agresivos y los pegan. Entonces hacemos lo posible por dividirlos para que no se lastimen también entre ellos ¿no? y no se vayan heridos. También los hacemos esterilizar, los hacemos vacunar y los vamos en adopción bueno algo muy importante que también tenemos que mencionar es justamente el apoyo que la gente debería realizar verdad gente que con buena disposición y que de corazón puede ayudar sabemos que ese pequeño granito de arena puede hacer la diferencia así que francisca por favor coméntanos con qué podemos ayudar las personas que están viendo qué es lo que más necesitan eh, lo que más necesitamos todo en un albergue en un refugio eh, los animales no echan a perder la comida, nosotros nos hace falta hacer pan duro. periódico. Desde el periódico, cartones utilizamos para el cuarto de gatos, porque a veces no hay arena, entonces se los tendemos para mantenerlos limpios. Después, eh, buscamos, nos hace falta ropitas, camitas, más en esta época de lluvia, ¿no? porque no secan con facilidad. Donde gastamos es en la atención veterinaria. ¿Por qué destacamos el refugio, en los amores, patitos? Nosotros no eh, practicamos la autonomía. Hacemos lo posible porque todos nuestros animales se salven, vivan. Todos los animales tienen el derecho a la vida y tenemos que respetar su vida. Como está la misma constitución, como tenemos una ley, y tenemos ahora normativa en la paz. Entonces, tenemos que darle la misma oportunidad que nosotros, si nos accidentamos, nos curamos, asistimos a un médico, nos habilitamos, la misma oportunidad ellos tienen que tener. Trabajamos en recuperarlos dándoles el tratamiento adecuado eh, con las veterinarias correspondientes. También lo que nos cuesta diariamente, miren, compramos 15 kilos de, de carne tan solo al día, que nos dan eh, 45 bolivianos porque nos dan a 3 pesos el kilo, solo en la carne, 45. El pan compramos diariamente 60 panes, entonces esos es 30 bolivianos. Vamos sumando y diario gastamos más de 200 bolivianos. Y eso, en lo que menos gastamos, o tratamos de gastar, les damos pancito. Tratamos de llenar su pancita con lo que podemos, pero no nos alcanza porque las croquetas son bastante caras. Una bolsa de croqueta de 20 kilos solo nos dura una mañana, porque los repartimos en sus platos y separados para que no peleen. Bruno es uno de los tantos casos en la ciudad del Alto también que los dejan los dueños de calle quién sabe los compran o los tienen y los terminan botando Bruno aparecido en una zona alejada se encata del alto lo han dejado así, él ha llegado a la zona estaba comiendo de la basura eh, estaba totalmente mal, obviamente como comía de la basura estaba un poco enfermito, pero ya se ha recuperado eh, ya está esterilizado, ya tiene su vacuna octavalente y tiene su vacuna antizávica. Ángel es de Trinidad Pampa. Hasta donde hemos sabido, Ángel es un perro callejero que estaba en el pueblo. Eh, lo han publicado en redes sociales, tenía la patita cercenada, todavía los huesitos colgando y tenía miasis. Estaba en muy malas condiciones porque aparte estaba piel y hueso, totalmente esquelético. Hemos, eh, nos hemos contactado con el pueblo de y Trinidad Pampa es un lugar de los yungas muy lejano Hemos hecho un punto de encuentro en Coroico, yo viajé hasta Coroico personalmente y me lo fui a traer a Ángel Estaba muy mal, le hicimos hemograma, química sanguínea, ecografía, le hicimos todos los estudios posibles para que Ángel se recupere Estaba candidato a hacer incluso tener transfusión de sangre porque estaba totalmente flaquísimo, esquelético Ahora si lo ven, está recuperado, ya tiene fuerzas. La patita ya está siendo curada. Eh, está mucho mejor de lo que ha llegado, obviamente. Ya está esterilizado, ya lo hemos hecho esterilizar. Ya tiene su vacuna octavalente, ya tiene su vacuna antizábica. Ángel está en las mejores condiciones de tener una familia. Él se le llama Slash y ella se le llama Samantha. Como la ha podido ver, ella es esa calita. Ella es muy... Y él es muy tierno, él es ya mayorcito, debe tener sus 8 años, casi no tiene 10 pesitos. Come normal, juega normal. Ahorita está asustado porque él tiene una desconfianza en los pardones, él los muerde, no confía fácilmente en las personas. Ahí lo han debido maltratar bastante. Cuando lo hemos ido a recoger, a él no los han entregado con bozal porque directamente quería morder a todos. Pero es bien noble, tranquilo. Y ahorita está asustado. Él lo estaban eh, haciendo dormir sus dueños. Lo han sacado de la veterinaria, eh, justamente ya anestesiado para que lo hagan descansar, hacerle la eutanasia. pero él no tenía ninguna excusa para que lo duerman. Él está sanito. Lo he hecho vacunar también eh, con la antizábica y el octavalente. Él está castrado. El copito está, como han notado, su carácter es extrovertido y ya está sanito, está... Ya está vacunado con la octavalenta anticiábica y en esta semana es su esterilización. Él ha venido de Ciudad Satélite del Alto, tiene sus dueños, su dueño tiene semejante casa, pero ven a un pez pan chiquito lo botaba a la calle. Nunca lo ha llevado a un veterinario porque él tenía problemas intestinales. En el momento que intentaba hacer baño o defecar, gritaba del dolor. Estaba totalmente tapado su intestino. Estaba mal. Y su dueño lo veía gritar en la calle para lo que sufría y no se lo metía. Lo dejaba. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajay Urbano. Adopta, no compres.